el segundo panel de esta jornada, que tiene por título Modelos territoriales de gestión del ingreso mínimo vital y rentas autonómicas. En, a lo largo de, de las intervenciones anteriores ya se ha puesto de manifiesto la gran diversidad que existe en la implementación, en la posible complementariedad y en la integración de la renta mínima, eh, de las rentas básicas de cada comunidad autónoma y del ingreso mínimo vital. Eh, desde EAP en España y desde todas las redes territoriales consideramos imprescindible la integración y la complementariedad del ingreso mínimo vital en los sistemas de rentas autonómicas junto a la inversión social en vivienda y en servicios de empleo, de educación y de salud. Para poder tratar este tema tenemos a tres grandes ponentes que ya les agradezco su participación. Y pedirles también la generosidad de los tiempos en, su, en sus presentaciones para poder ir ajustándonos poquito a poco. Y tenemos representación de tres comunidades autónomas, de Madrid, de Canarias y de Euskadi. Les vamos a pedir sus reflexiones sobre la implementación del ingreso mínimo vital en sus territorios, sobre las mejoras que plantean, que se deben desarrollar, sobre las previsiones, sobre lo que ya se ha trabajado en la complementariedad o no, de las rentas de las comunidades autónomas y del ingreso mínimo vital. Sin más, voy a dar la palabra, en primer lugar, a Roberto Borda de la Parra, que es miembro de la Asociación Apoyo, donde comenzó a participar en el año 98 como voluntario y que desde el año 2005 es trabajador. Y la Asociación Apoyo es una pequeña asociación de barrio ubicada en el edificio de la Herradura en Moratalá que acompañan a familias en situación de pobreza. Actualmente él en la Asociación Apoyo coordina la Oficina de Derechos Sociales apostando por la sabiduría colectiva y la Asociación Apoyo es parte de Renta Mínima Tu Derecho desde hace más de cinco años. Muy activa en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables en la Comunidad de Madrid. Roberto, muchísimas gracias por estar aquí y todo tuyo. a vosotras por, por haber invitado a nuestro colectivo a compartir pues bueno a la reflexión de cómo nosotros eh, vemos que está incidiendo en las personas empobrecidas que acompañamos en los diferentes colectivos que formamos parte de Renta mínima tu derecho eh, pues el ingreso mínimo vital y su complementariedad o su bueno en Madrid hablar de complementariedad es hablar mucho y cómo esto está afectando también a las rentas mínimas eh, os voy a compartir ¿Algunas reflexión aquí? No sé si, si que lo veis, ¿no? Sí, vale. Eh, bueno, como ha dicho Gabriela en la primera de las introducciones, en la primera parte de, de esta sesión, eh, el ingreso mínimo vital está llegando a lo que está llegando. Eh, y si comparamos eh, su capacidad de, de acompañamiento a las personas, a las personas que lo perciben, con los números que nos dan del riesgo de la pobreza, pues vemos que está llegando a un, a un conjunto muy, muy exiguo, ¿vale? podríamos decir que tanto a nivel de España como a nivel de la Comunidad de Madrid, es una de cada diez personas que están en riesgo de pobreza perciben el ingreso mínimo vital. Eh, una vez dicho esto y rápidamente, pues cuáles son lo que nosotros pensamos que están siendo eh, los principales problemas del ingreso mínimo vital en la Comunidad de Madrid. Por un lado, y uno de los más importantes para nosotras, es el vaciamiento del derecho de inclusión. Eh, Maite ha dicho que todas las personas en situación de pobreza tienen un derecho a unas estrategias de inclusión. ¿Qué es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid? En la Comunidad de Madrid está pasando que, a pesar de que este es un, recono un derecho reconocido en la Constitución española, a pesar de que la Ley del Ingreso Mínimo Vital, en su artículo 31, habla de lo que nos ha estado contando Elena, de estas estrategias de inclusión a pesar de que hay 34 proyectos pilotos que se están desarrollando en toda España y que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Madrid participan en estos proyectos piloto, la realidad de las personas empobrecidas en la Comunidad de Madrid es que cuando tienes el ingreso mínimo vital, como ha dicho Gabriela también al principio, eh, la renta mínima de inserción se paraliza y eso supone también que se paraliza tu proyecto de inclusión social que estabas haciendo de la mano de los servicios sociales. Por lo menos en la Ciudad de Madrid eso está ocurriendo y nos consta que en otras poblaciones de la Comunidad de Madrid también está ocurriendo. Así que esos itinerarios de inclusión que Gabriela eh, en la primera intervención reclamaba que sean itinerarios eh, integrados y no coercitivos, eh, que, estén que el ingreso mínimo vital esté vinculado a un acompañamiento para superar Todas esas otras vertientes que tiene la exclusión social en la Comunidad de Madrid directamente se, está, se, se están dejando de existir. Otro de los problemas que vemos que ocurre en la Comunidad de Madrid es el que hemos llamado pobreza subsidiaria sobrevenida. ¿vale? Y lo voy a explicar con un ejemplo. Las familias piden el ingreso mínimo vital. Y por las razones que sean, solicitan el reconocimiento a la prestación del ingreso mínimo vital, y por las razones que sean, el Instituto Nacional de la Seguridad Social se lo deniega. En este caso que veis aquí en pantalla, pues es porque a esta familia, a esta persona, le pedían un certificado de servicios sociales, y eh, los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid directamente no se lo facilitan, no, no le facilitan ese certificado. Conclusión: el, el, el INS. Eh, dicta una resolución de desistimiento de la solicitud, porque esta persona no ha podido entregar un documento que no dependía de él, que dependía de una tercera administración. Esta administración, los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, no se lo facilitan y eso tiene una consecuencia. La consecuencia es que su solicitud de ingreso mínimo vital es archivada. Cuando esa información llega a la Comunidad de Madrid, ¿qué es lo que lee la Comunidad de Madrid? Esta persona ha perdido su derecho al ingreso mínimo vital por una causa que para la Comunidad de Madrid es imputable a la persona. La Comunidad de Madrid no conoce lo que hay detrás de este archivo. ¿Y qué es lo que hace la Comunidad de Madrid? Y no tengo eh, la copia, pero existe, creerme que existe. La Comunidad de Madrid extingue la renta mínima por subsidiariedad, porque la persona no ha hecho todo lo que estaba en su mano para complementar ...para conseguir el ingreso mínimo vital. Con lo cual, la falta de coordinación entre la administración estatal, la administración de la comunidad autónoma... ...y en este caso los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, están causando, está, está teniendo un efecto sobre personas que en mayo de 2020... ...tenían reconocido su, su derecho a la renta mínima. En julio de 2022 se han quedado sin ningún tipo de protección... ...por una mala coordinación en las administraciones. Esto no solamente ocurre con los certificados de, la, de los servicios sociales... ...también nos hemos encontrado con casos que para el ingreso mínimo vital... ...se les solicita la declaración de la renta del año 2019... Que, que, ...que lo ponemos en duda, que sea un requisito... ...haber presentado la declaración de la renta del año 2019... ...cuando el ingreso mínimo vital empieza en 2020... ...pues también nos estamos encontrando con personas... ...que al final pierden todas las prestaciones por esta interpretación un, un tanto excesiva de la obligación de presentar la declaración de la renta. Otra de las dificultades que nos encontramos en la Comunidad de Madrid es la diferencia que existe sobre el concepto unidad de convivencia. Eh, a esta perso estas personas es un matrimonio no constituido, un matrimonio de etnia gitana que se casan por su rito gitano. Ellos lo primero que hicieron fue pedir el ingreso mínimo vital como unidad de convivencia. Se lo denegaron porque no constaba vínculo matrimonial o pareja, de hecho. Entonces, la Comunidad de Madrid les envió una carta diciendo, pues pídanselo ustedes por separado. Y ellos lo piden por separado. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que se lo deniegan. ¿Por qué? Porque forman parte de otra unidad de convivencia. ¿Por qué? Porque para los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, estas dos personas tienen una relación similar a la del matrimonio. Entonces, no emiten... Ese certificado de servicios sociales que conlleva el certific la certificación de que no existe vínculo, eh, vínculo como unidad de convivencia según la ley del ingreso mínimo vital, que es sorprendente. El INSS dice que no formas parte de una familia para ellos, pero los servicios sociales dicen no, no, INSS sí que, sí que forman parte. El caso es que esta diferencia de criterio a la hora de entender qué es o qué no es una unidad de convivencia también está dejando a personas en situación de pobreza, sin una prestación y sin la otra. Esta sería la carta de respuesta que recibe la otra parte de, de, de la pareja. Que yo no entro, o sea, que aquí lo que está claro es que según la norma del ingreso mínimo vital, estas personas no forman parte de una unidad de convivencia porque no lo recoge así el artículo 6 del ingreso mínimo vital. Entonces, pónganse de acuerdo a las distintas administraciones, pero no les estén mareando, no les digan, es que para mí si sois pareja, para otros no son pareja, al final la consecuencia la vive la persona. Eh, otro de los problemas que nos estamos encontrando en la Comunidad de Madrid, y yo creo que estos ya son comunes a todo el territorio español, es el sistema de tramitación, que también ha hablado del Maite, ha hablado del Gabriela. En este caso, nosotros, eh, os traigo aquí este correo electrónico que a mí me parece, bueno, que es una contestación de una pregunta que hacemos desde la asociación y en el cual nos explica cómo están funcionando. Cuando tú presentas una reclamación previa, el INS lo que hace es que paraliza la prestación que tú tenías y se pone a estudiar la nueva prestación. Y luego ya la aprobamos o no la aprobamos. Es decir, es un sistema a ganancia del INs No vaya a ser que a esta persona le corresponda menos dinero o le corresponda más dinero. Yo lo que tiene se lo paro y estudio las nuevas circunstancias. ¿Cuál es la consecuencia directa para las familias? Esas familias están dos o tres meses, si no se pierde algún requerimiento, alguna notificación, están dos o tres meses sin recibir la prestación, sin percibir su ingreso mínimo vital. Nosotros creemos que este es un cambio... Eh, que, que, que creo deberíais de recoger en el Ministerio, que, que la tramitación tendría que ser a favor de las personas. Lo más que puede ocurrir es que un mes una familia reciba dos prestaciones de ingreso mínimo vital, la antigua y la nueva, la, la antigua y la modificada, pues luego se hace un requerimiento de prestaciones indebidas que se están haciendo y se soluciona. Pero esta forma de funcionar está causando que haya familias que teniendo reconocido el ingreso mínimo vital, de repente se queden uno o dos meses a cero euros que es verdad que luego se le reconocen las cosas eh, a efectos retroactivos, pero es lo que ya hemos dicho varias veces, se come cada día y a mí no me sirve que de repente dos meses esté, a las familias no le sirve estar dos meses sin, sin prestación y que de repente haya una, una gran, de repente recibas más, más cantidad de dinero. Otros problemas que ya hemos visto, y, y voy rápido para ajustarme al tiempo, intentar ahorrar incluso tiempo, son los relacionados eh, con las personas que entran y salen de las familias, las personas que nacen. Ahí hay una cosa, cuando un niño nace, una niña nace, un bebé, se incorpora a la familia, no, no se interrumpe el ingreso mínimo vital. Pero si su madre se suma a la familia, entonces sí, porque quien se suma es un adulto, o su padre se suma a la unidad de convivencia, es un adulto. Muchas veces... Eh, las situaciones de pobreza conllevan a que las familias se constituyan en el movimiento, en el momento de, del nacimiento. Bueno, problemas que ya se han dicho, como es la falta de citas, como es tal... Sí que quería hacer hincapié por esto último que se ha dicho y voy acabando, que es una prestación viva. Claro que es una prestación viva, pero aquí sí que pedimos un esfuerzo a la administración, que las revisiones se hagan lo más rápidamente posibles. En el primer año que se ha revisado la cuantía anual, se hizo, con una, o sea, se hizo en el 2021, pero no a fecha de enero de 2021, se hizo el 28 de diciembre de 2021. Eso causó que a las familias se les han creado unas deudas de familias que, que vieron reducido, como se ha explicado, su ingreso mínimo y tal, eh, tenían que cobrar menos y se han creado unas deudas inmensas. Yo creo, y, y esto ya lo enlazo con las conclusiones así voy acabando en las jornadas, que organizó el ministerio la semana pasada sobre el ingreso mínimo vital orientado a la inclusión, el premio Nobel eh, Barnelli dijo en su ponencia, una prestación que sirva tiene que ser una prestación que cree confianza, que reduzca el estrés a las personas que la reciben, para que estas personas eh, sin estrés puedan afrontar esos procedimientos de inclusión. Pues una prestación que de repente te llega una carta sin procedimiento alguno, en que te piden 11.000 euros, que te piden 9.000 euros, que te la quitan o te la ponen por haber tenido niños y tal pues no crea esa confianza nosotros creemos y voy concluyendo que uno de los mayores que el fracaso o uno de los mayores errores que está teniendo el ingreso mínimo vital es que en estos dos años de vida ha creado una no ha creado la confianza suficiente para que las personas empobrecidas tengan confianza en esta prestación y sin confianza no se puede hacer nada para nosotros desde renta mínima tu derecho Creemos que esta falta de confianza se deriva de, de la incapacidad que han tenido las distintas administraciones de ponerse en los zapatos de las personas empobrecidas, de conocer su realidad y falta de conocimiento de esa realidad conlleva que se crean unas normas, unos procedimientos administrativos, unas formas de hacer o de actuar, unos retrasos en el tiempo que cumplen con las normas administrativas pero que no cumplen con el día a día de las personas empobrecidas que deberían de ser los protagonistas de esta prestación pues hace, digo, esa falta, esa incapacidad de ponerse en los zapatos de las personas empobrecidas, hace que para nosotros, pues después de dos años, sí que tengamos que, que afirmar que, que el ingreso mínimo vital no ha sido esa herramienta eficaz para erradicar la pobreza, no es esa herramienta eficaz para romper el círculo de la pobreza, por, pues por estas cosas que hemos ido desgranando, algunas de la Comunidad de Madrid y otras, y otras de todo el ámbito eh, territorial. Me he ajustado a los 12 minutos y luego ya seguiremos. Gracias.